Así es, Edison, y vamos a hablar acerca de los recaudos que usted debe tomar y también el control que el gobierno viene realizando para evitar excesos en esta época de Semana Santa. Para eso quiero darle la bienvenida al viceministro de Defensa del Consumidor que está con nosotros, don Jorge Silva. Viceministro, un gusto tenerlo en Aviala. Milton Guzmán lo saluda desde Estudios. Milton, eh, un saludo, un agrado volver a verte en pantallas y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, viceministro. Arranquemos de inmediato. ¿Cuáles son los controles que se están realizando, por favor, y las recomendaciones que se tiene para esta época de Semana Santa? Bueno, eh, principalmente eh, concentrarnos en los diferentes mercados donde hay bastante demanda, especialmente de la carne de pescado, mariscos, entre otros, eh, también estos huevitos eh, de pascuas que, que aparecen, y sobre la cual tenemos alguna preocupación, nos han informado respecto a estos huevos eh, de chocolate que, que llegan, eh, que en Argentina hubieran prohibido su venta porque eh, generaría eh, salmonela y que lo, este chocolate, estos productos, hubieran eh, ingresado al país para su venta. Entonces, Vamos a alertar también al Senasac para que realice este trabajo de control del registro sanitario y de esta manera proteger eh, a los consumidores cuando eh, accedan a estos productos que son también altamente demandados en estas, eh, en estas fechas de Semana Santa. ¿Es alguna Por otra parte... ¿Es alguna marca en especial, viceministro, para que la gente pueda tener en cuenta el momento de quizá encontrar en alguno de los centros de abasto estos huevos de pascua? Que bien lo decía usted, se compran mucho en esta época. ¿Alguna recomendación para identificar este producto? Eh, todavía no tenemos la marca, pero nos han dicho que es argentina. Las recomendaciones que tratemos de comprar los huevitos eh, de chocolate eh, hecho en Bolivia, producto nacional, que es lo más seguro a eh, comprar estos productos del extranjero que no tienen el registro sanitario y que al parecer en el caso de estos chocolates eh, industria argentina eh, hubieran sido prohibidos su venta en Argentina porque eh, estos provocarían salmonella. Entonces eh, aprovechar eh, a Viayala para dirigirme a los consumidores de los huevitos de Pascua, que tengamos cuidado y que... Eh, podamos elegir y preferir eh, los chocolates, eh, el Ceibo, el Cóndor, etc., eh, chocolates eh, que se producen en Bolivia. Eh, es más seguro, más garantizado, porque tiene su registro sanitario por el Senasac y eso eh, nos evita arriesgarnos a comprar un producto extranjero que posteriormente podría afectarlos. Pero inmediatamente tengamos la marca eh, confirmada, Milton, vamos a comunicar a través del de medio para que la población pueda tomar sus recaudos a tiempo de adquirir estos eh, productos. Lo otro es de que sí, estamos también eh, instruyendo a todo el personal del BEDUC en los diferentes puntos del país que tenemos para que coordine junto con la policía y las intendencias municipales estos controles eh, en los mercados populares donde hay bastante demanda de carne de pescado que se va a dar entre mañana jueves, el viernes y este fin de semana. Eh, y los otros mariscos que también son de eh, oferta en los mercados ante esta demanda que, que crece por las eh, esta Semana Santa que, que tenemos a partir del día de mañana por la tarde. Eh, por una parte, por otra parte, hemos visto también Autoridades municipales, como es el caso del Alto, la Intendencia Municipal del Alto está haciendo un buen trabajo, han decomisado bastante cantidad de carne eh, en mal estado y ese debería ser el trabajo de todas las intendencias municipales en estas fechas donde te reitero, eh, aparece esta oferta y crece la demanda, pero la falta de control a veces provoca que, se pueda, que existan proveedores que vendan eh, productos en mal estado y afecten a los eh, consumidores. Viceministro, la, los reclamos o alguna denuncia que la gente quiera realizarlo lo debe hacer directamente a las intendencias de cada uno de los municipios o hay alguna línea en caso de que la intendencia no esté realizando el trabajo, no haya salido en operativos o hay algún contacto que se pueda tener con el viceministerio. Ojalá que... ...puedan copiar lo que está haciendo la Intendencia Municipal del Alto... ...acá en La Paz, en Oruro, en el resto del país... ...donde los gobiernos municipales tienen su Intendencia Municipal... ...que ha sido justamente creado para controlar eh, el, la calidad, el peso... El, ...el precio de los productos en los mercados... ...y, y no precisamente para que le estén poniendo grampas a los vehículos... ...como ocurre en La Paz, o sea, vemos a la Guardia Municipal más correteando a los eh, conductores de vehículos públicos y privados que eh, protegiendo a los consumidores en los mercados, que es la tarea principal de las intendencias municipales. Ojalá que cambie esa actitud y que por lo menos jueves, viernes, sábado y domingo tengamos la presencia de las intendencias municipales en todos los mercados y de esta manera proteger a los consumidores. De no hacerlo ellos, eh, lógicamente ahí vamos a estar nosotros eh, realizando un trabajo, aunque con una capacidad mucho menor, porque no tenemos un gran personal, eh, pero vamos a acudir también a la policía, como siempre, para eh, poder eh, atender cualquier reclamo, cualquier queja, cualquier denuncia que presenten a la línea gratuita 810-0202, que va a estar eh, activa permanentemente para recibir eh, estas preocupaciones de los consumidores ante cualquier hecho irregular que vaya a afectar sus derechos. Eso es lo que tiene que ver con Semana Santa y no puedo cerrar esta entrevista sin hablarle acerca de una preocupación, viceministro, de la población en general, el incremento de los productos importados en nuestro país. Ya en los diferentes mercados y supermercados, con el pretexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, disimuladamente los precios han ido subiendo de los productos importados. ¿Cómo se puede controlar esto? ¿Se ha pensado en ello? Este es un problema que, lamentablemente, es ajeno a nuestra, a nuestra capacidad. ¿no? De pronto, los productos extranjeros, especialmente los argentinos, han incrementado sus precios. Nosotros no podemos regular los precios de productos argentinos, ¿no? porque ya la harina, el chocolate, el fideo, la leche, el cigarro, las cervezas, etcétera, productos argentinos, principalmente han incrementado su precio debido a dos factores, ¿no? primero, esa permanente inestabilidad del peso argentino con relación al dólar, que tiene un efecto rebote con el peso boliviano, provoca que los productos argentinos se incrementen eh, en sus precios, y segundo, eh, la guerra entre Ucrania y Rusia eh, ha generado una alta demanda de productos eh, alimenticios por parte de Europa, eh, que está ofreciendo a los países productores mayores eh, volúmenes de exportación con mejores precios. Entonces, Argentina es uno de los eh, países eh, de producción de alimentos mayores que tenemos en la región y que lógicamente ve este nuevo nicho de mercado con mayores expectativas. Entonces, lógicamente eso genera el incremento de sus precios y esto eh, provoca también que eh, al interior de nuestro país los precios que se, de los productos argentinos que anteriormente se importaba con precios menores, ahora se ha incrementado. Tal es el caso, por ejemplo, de la harina, de la mantequilla eh, y de otros ingredientes que son utilizados en la elaboración de, de panes, de masas, eh, de bizcochos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ese es un tema que no lo podemos controlar eh, y Sin embargo, eh, apelamos a que sean las instituciones eh, creadas y encargadas por ley para que se puedan realizar los controles respectivos en los eh, puntos fronterizos y al CENASAC para que se pueda verificar el registro sanitario de estos productos que pueden ingresar al país en mal estado. ¿No? que es un tema que estamos cuestionando, es decir, no podemos consumir productos vencidos, que ya su fecha de vencimiento haya, expi haya expirado y por lo tanto consumir puede ser un riesgo para la salud. Eh, nada nos garantiza cuando se trata de productos extranjeros que en la mayoría de los casos no tiene eh, el fechado, es decir, no tiene la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento, no tienen el registro sanitario para saber si ese producto cuenta con los eh, requisitos eh, establecidos para la elaboración de un producto y que no pueda ser dañino para eh, la salud de las personas. Eh, no se cuenta con el eh, sticker de la aduana para cerciorarnos eh, que ese producto ha entrado por vía eh, legal. Entonces, estamos frente a una posibilidad de estar adquiriendo productos extranjeros de mala calidad o en mal estado y eso puede afectar a nuestra salud. Eh, por ello es importante la participación de las otras autoridades también para realizar estos eh, controles a fin de proteger eh, a los eh, consumidores de todo el país en relación a estos productos extranjeros, especialmente de la Argentina, que claro. entran a nuestro país. La recomendación entonces, consuma lo nuestro y por supuesto usted le va a garantizar un precio. Y claro, no esperemos que los productores nacionales, al ver que el producto importado sube, no suban también sus precios. Eso sí hay que controlar. Viceministro, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Ayala y estaremos en contacto cualquier momento con más información. Muy amable. Un fuerte abrazo, Milton. Que Dios te bendiga siempre. Gracias. Igual para usted. Un fuerte abrazo. 8 de la mañana, 27 minutos, Momento de Deportes.